¡Ah, sí! El viento hace, ¿eh? pero se agradece. El restaurante, ¿te acuerdas? ¿O no? Ahí, en la terraza Cuando veníamos de San Genjo por... Era mi cumpleaños, creo ¿Te acuerdas? En octubre El último fin de semana de octubre Que fue cuando veníamos de San Genjo Después porque mi cumpleaños es el 10, entonces es después de octubre cuando hicimos fuimos. No, fue después de mi cumple, después del 10, al venir del grove, ¿te acuerdas? Y al venir, por eso entonces fue en octubre. Igual oh, septiembre que octubre. Sí, a... El tercer fin de semana, el veintipico de octubre. Santo el sitio, okay. Mira, los orrios Sí, los orrios Sí, es Sí, si los grados. Hay más allí Las casas No, es este está cerrado, este sitio Hablé antes con un señor que llamé. Me dijo que estaba casi todo cerrado. Ay. ¿Qué? Bueno, me duele al caminar, ¿eh? Me duele al caminar, pero bueno. Grabar, no, sí, sí, con ideas. Aquí, aquí, a ver. las escaleras. No hay, ¿Sí? Sí, sí. Bon idea, sí. ¡Hola! Mira qué es, qué bonito Una plancha Productos gallegos ¿Conocías a alguien? ¿Yo? No, no. Si conocía alguien aquí sí, ahora. A ah, la chica esa de dentro. Ah. La chica. La dependienta. No. Es una casa, es una casa. Gracias. Yeah. De cenar aquí. Te tengo? Vale, vale, pues tomamos. Vale. Bueno, pues sentamos. ¿Dónde puede ser? Aquí. Vale. No, la verdad es que no sé por qué lo subimos de las Oiga, es publicidad para mí. Sí. Pasa que lo que quieren a lo mejor es vender. me Pero claro, claro. Para no preocupar. Pero sí, sí, es publicidad gratuita. mira, ya sabemos que es una broma. no, la señora no te conoce. vamos una hora tarde pero bueno